Buongiorno cari amigos Da Paulo, como podéis guardar he portado dos pomodori, son una fruta aunque una verdura, son ricos en minerales, proteínas, antioxidantes, hay el potasio y lo mejor que te ayuda a mantener la presión arterial a tope y otros beneficios. El giorno de hoy vamos a fare abdominales con el pomodoro si voy a ver la, la pancha eh, a todo fina, firme pero el estate y siempre que medio que hacer estos ejercicios abdominales con el pomodoro les recuerdo a cuestas abdominales con el pomodoro debíamos eh, abinarle eh, una sana y correcta alimentación hacer un poquito de, de corsa caminar, montar bicicleta hacer de todo notar, así complementamos este ejercicio con abdominales con polvodoro con en un laboro cardio ok, que vamos a hacer, voy a hacer 10 ejercicios de, del abdomen voy a, a voy, vamos, voy, voy a utilizar mi timer, vamos a hacer 30 segundos de, de, de, de laboro con 10 segundos de recupero si serán ejercicios fáciles, eh, altres difíciles, pero lo importante es nuestros Objetivo, abdominales con el pomodoro Ok, se inicia Ok, ok, ok, se inicia Vamos a meter aquí nuestro timer Importante, el pomodoro no lo podemos lachar a tierra No podemos lachar a tierra Evitar lachándolo a tierra Ricos estos pomodoros Sembran, una... <ríe> Sembran una, una mela, una vela, guarda Ok, vamos a hacer, como he dicho prima 12 ejercicios 13 ejercicios, 30 segundos con 10 segundos de recupero. Ok, vamos a iniciar. Vamos a. Astrayarnos, a ¿qué? Astrayarnos. Ok, metemos el agua. Ok. Perfecto, perfecto. Prepárate, prepárate Con el timer y con el pomodoro. 3, 2, 1, via. 4, 3, 1. Ok, ok, ok, uh, falla, fallas técnicas. técnica Me preparo Venga, vamos a meter el teléfono El teléfono, el teléfono soto Porque si no, se me escalda y se me fa male. Ok, 3, 2, 1, vía 4, 3, 2, 1, 0 Nuestro primo ejercicio es un pomodoro De fronte, Sí, sí, sí. De fronte, sin saltar el pie. Está. cuesta ¡Va! Este. Ah. Ok, próximo ejercicio Próximo ejercicio Próximo ejercicio Posiciones, seduto, va, ta, ta, ta, uno, dos, esto, me ayudo con la mani, va. me tiro en indietro, comprimo el abdomen, punta de pie. abdominales con el pomodoro, ok ok ahora vamos a hacer las laterales laterales laterales laterales posiciones posiciones posiciones va 1 2 3 va 1 2 3 1 2 3 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Qué vamos a hacer Vamos a cambiar. Vamos a cambiar y vamos a cambiar de nuevo el ejercicio. El ejercicio. Siempre el pomodoro no debe tocar la tierra. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nuestro próximo ejercicio. Vamos a parisometría. Vamos a alzar un pie, un pie, solo un pie. Solo uno. Padroca. Tiro indietro. Tiro indietro. Comprimo el abdomen. Guardo un punto fiso. Ok, respiro profundo, respiro profundo, me preparo, cambio de gamba, cambio de gamba, sí. cambio, cambio. Sí. Dopo de esto andamos con plan. Próximo ejercicio. Vamos a hacer el plan, plan, plan, plan, plan. Plan, plan, plan. Paso el pomodoro y colemado y guarda. Paso el pomodoro me concentro. Yogo con el pomodoro, yogo, yogo, yogo. Luego <ríe> por me lo mangio. Ok, perfecto. ¿Qué vamos a fare? Salgo y tiro, salgo, tiro, va, tiro, tiro, tiro, ah. Ah. Sí. Ah. tiro, tiro, tiro, tiro puño tiro puño tiro tiro tiro ok ok se siente no abdominales al pomodoro vamos a jugar un poquito el mountain climber el mountain climber voy a tirar los pomodores mountain climber vado dietro vado dietro vado avante vado avante vado dietro Dietro, dietro, dietro, dietro, dietro, dietro, avante, dietro, dietro. avante. Ok, prendo los pomodori, prendo los pomodori. ¿Qué voy a hacer? Abafare, abro el brazo, abro el brazo, toro las gamba, guarda. Puesto. Toro puesto. Toro puesto. puesto. Lentamente. Sí. Se siente la gamba, ¿no? Se siente la gamba. Se siente. Se siente el que el abdomen. Abdominales con el pomodoro. Sí. Sí. Sí. Ok, ok, ok. Adesso. Siempre el exceso ejercicio. Siempre el ejercicio. Vamos a hacer un poquito de círculo. Círculo esto. Torno. Torno. Torno. Torno. Torno. Me fermo, me fermo. Me fermo. Me fermo. Vamos a hacer. Uno, dos, tres, cuatro. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nuovamente, ciclo. Abdominale con il pomodoro. Ok, ok. Adesso. adesso, adesso, adesso. Il prossimo, il prossimo, il prossimo. Il prossimo, guarda. Vale. Prossimo. Abro, chiudo, abro, chiudo. Questo. Punta. Salgo abro chiudo. uno, uno dos, salgo, nuevamente va, uno, due, pa. salgo, yendo, yendo, yendo, yendo, va, uno, due, pa, salgo, yendo, yendo, uno, due, tres, salgo ok, nuestro próximo, vamos a hacer el russian, russian twist, russian twist, vamos a tirar el pomodoro, lato a lato, ok, Ok. Sí. Ok. Adesso. Continúa, continua, continua. Va. A mí lo puse para con media terra. Gíralo, Gíralo. Gíralo. Gíralo. Gíralo. Gíralo. Gíralo. Gíralo. Sí. Gíralo. Gíralo. Gíralo. Tíralo, tíralo. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. con el pomodoro, como con, con el pomodoro. Juan, con estos ejercicios, no hay ningún ni milagro Si tú vas a todos tus objetivos, debe ser constante y disciplinado. Si no, no rayunge niente en esta vida. Aunque importante, la boya, la boya, la boya, la boya tu estos ejercicios los puedes repetir de 2 a 3 voltas por semana por ejemplo, hoy lo repetí una vuelta. Tú lo haces 2 a 3 gracias a tutti las personas que han guardado estos ejercicios abdominales con el pomodoro yo de eso me lo mangio rico en vitaminas en minerales antioxidante, antioxidante al potasio, te va a ayudar a mantener la presión y la presión arterial, vela, firme, todo posto, gracias veramente a todas las personas, que aún no te has inscrito, inscríbete a eso, de Cuore, Pablo. Muy bueno, muy bueno.